Buenas tardes, amigas. Esta es Tiffany Vlogs. Hoy es viernes 20 de febrero y estoy así de entre casa. Acabo de llegar, fui a, a, a hacer unos trámites. Voy a ir a buscar un monitor cardíaco. Voy a estar grabando en vivo y quizás no grabé en vivo, depende, porque si no me dejan grabar, voy a tener que. Amigas, estoy aquí para mostrarles. Voy a voltear la cámara este, ay, cuando sepa cómo se hace, trataré de voltear la cámara, mis lindas, mis hijos están en la escuela, porque dice que graba mejor. Voy a voltear la cámara porque quiero hacerles este videíto de cuánto me paga YouTube, que se los debo, que debe hacerlo el martes, pero por razones de salud y todo eso. Pero bueno, amigas, voy a estar haciéndoles este videíto. Denme un minutito, no se me vayan. Mientras yo doy vuelta a la cámara, suscríbanse, comenten, compartan y activen la campana de notificaciones. Amigas, como ustedes saben, yo estoy pasando tiempos difíciles. Eh, y necesito colaboraciones. Tengo activado el super chat. Por mínima que sea, por favor, en los en vivos, colaboren y comenten, compartan el canal con sus amigas. Necesito sus donaciones para poder seguir adelante con el canal. Las cosas no son lo que parecen. Y bueno. Gracias a una colaboradora, es que pude pagar el internet este mes. Ella sabe quién es. Me ha mandado dos donaciones, me pidió privacidad. Pero hoy tuve que ir a pedir ayuda porque me llegó el aviso de corte de mi servicio eléctrico. Eh, así que fui a aplicar a housing. Disculpen, amigas, pero estoy buscando la información... Voy a ir al hospital a buscar un aparatito que me va a monitorear por 24 horas eh, mi corazón. Y fui al médico el día que llegué tarde. ¿Se acuerdan que corrimos? Y les cuento que... Bueno, el martes tengo mi cita con el hit Fui a pedir ayuda a hit porque amigas me están cortando mi... Estoy atrasadísima, tres meses, mi esposo no encuentra trabajo... Así que estoy pasando tiempos duros, tuve que aplicar para estampillas, las donaciones, necesito una cámara, amigas, para seguir creciendo mi canal, les voy a pedir donaciones, necesito comprar una cámara, no he podido hacer mis taxes, porque no, no tengo dinero, no me ha llegado una W, por favor, ayúdenme a crecer mi canal y cualquier colaboración que ustedes puedan hacer va a ser bienvenida. Así que recuerden eso. Les dejo siempre mis links para la donación del GoFundMe de mi hermanita. No se olviden de mi hermana. Por favor, eh, búsquenme en mis redes sociales. Siempre están los links de mi Facebook, de mi Instagram. Aquellas que quieran saber de mis tazas, les dejo saber que estoy trabajando. Voy a hacer tazas y también a pedido de ustedes. Voy a estar haciendo y voy a grabar en vivos de para que ya aprendan y de paso le enseño a aquellas de mis seguidoras que yo sé que muchas de ustedes también están enfermas y con problemas de sus esposos eh, sin trabajo para que también puedan ustedes beneficiarse. Les voy a enseñar paso a paso. Mi canal no es de tutoriales, es de blogs, pero es parte de mi vida y voy a compartir eso con ustedes, cómo hago, cómo creo, pero necesito una mejor cámara, Ayúdenme, porque no he, la razón por la que no he bajado videos es que mi teléfono no tiene memoria. Yo no tengo dinero para comprarle memoria y no me permite bajar los videos. Grabo con el teléfono. Entonces, estoy necesitando una cámara. Si pueden hacer donaciones, son bienvenidas en la cajita de notificaciones. Se los voy a agradecer. En los en vivo tengo super chat... Lo, los invito a colaborar con sus donaciones para que sus comentarios sean visibles para mí. Compartan mi canal y activen la campana. Bueno, los voy a dar vuelta. Dicho esto, y se confío en ustedes... Sé que ustedes son las mejores personas que hay en el mundo son gente de buen corazón y van a ayudarme a crecer mi canal porque entienden, eh, me operan el miércoles, ya voy a estar compartiéndoles hoy voy a ir a buscar el monitor cardíaco y bueno, el doctor acaba de llegarme en el correo, todavía no lo abrí les voy a estar leyendo, algo me llegó, me va a mandar una mamografía para ver este cómo está lo de mi seno y ya se irán enterando amigas de mi condición ayúdenme por favor y ayúdenme a ayudar a mi esposita las quiero mucho a todas eh, y vamos a lo que me preguntaban y me pidieron lo prometidos deuda cuánto me paga YouTube estábamos viendo me comenta una suscriptora también ayer estábamos viendo eh, los niños de Judicita jugando en la plaza, amigo, qué bueno Me emocioné mucho de verlos bien, a los niños. Las niñas están hermosas. Jugaban con Misael y con Kevin. Esas niñas, en un momento que estaba viendo el video, no podía contenerme, amiga. Se sentía un vacío y la tristeza. Extrañamos mucho a nuestra Judicita. Medité mucho, por eso bajé ese video de meditación, espero que les haya gustado. Yo sé que no tiene nada que ver con mi canal, pero quería compartir con ustedes algo de lo que me calma a mí. Me dio mucha tristeza, pero están bien, están bonitas. Los niños se ven alegres dentro de lo que cabe, jugando en el parque con Misael La verdad que me hizo muy bien ver ese video. Eh, vamos a seguir, nos vamos, estoy esperando a mi familia, y las veo ahí en, en la tienda y en el hospital, besitos. Prometido es deuda, y aquí estoy grabándoles cuánto me paga YouTube, vamos a ir a cualquier video que la monetización está activada, y déjenme ir al Analytics, vámonos al Analytics, este video tiene 135 vistas, ¿Eh? Tiempo de reproducción, 4 horas porque amigas no me están mirando. Es un video cortito, cero suscripciones, cero dólar, amigas. Ahí está, no he ganado nada con este video para que vean. Ustedes van a ver el comercial, pero en realidad yo no tengo, no está muy bien los analíticos. Y eh, amigas, yo estoy viendo aquí que muchos de ustedes no activan la campana, no me están ayudando mucho. Por favor, para que puedan seguir teniendo de mis vídeos Aquí tenemos este que también lo acabo de bajar. Vamos a analizarlo. Este video tiene 249 vistas, 15 con 8. Perdidos suscriptores y 0 dólares, amigas. Sin embargo, ustedes ven... Y podrían llegar a creer que por la propaganda que tiene a mí me han pagado. Y la verdad, amigas, es que YouTube no me ha pagado nada. Yo soy clara. Yo soy una persona que no les mentiría. Yo voy a ser la primera en agradecerles y, y darles. Yo estoy luchando para poder sacar mi canal adelante. Amiga, este video que tanto disfrutaron y les gustó, con 285 vistas... Tiene cero dólares, amiga, miren, cero. Yo les pido su ayuda, también necesito donaciones. Tengo activado el super chat y las invito a apoyarme. Necesito una cámara, amigas, para poder seguir dándole. Este, esto no me ayuda porque no he podido bajar video y, y he perdido suscriptores. Ok, chicas, acabo de dar vuelta al monitor, voy a prender la luz. No sé si ayuda o no ayuda, creo que no. Bueno, discúlpenme si muevo mi teléfono, pero yo estoy aquí en mi canal, en el analítico. Y les muestro mi analítico, ¿ok? Por eso es que les pido ayuda. Yo no he ganado mucho dinero. Esto es todo lo que YouTube me paga. Mis ingresos son... De 49 dólares con 33, amigas. Tenemos buenos números, suscriptores, tenemos vistas y todo. Somos eh, 1,151.6K vistas. Ahí está el tiempo de reproducción, 6.4K. Suscriptores, 837 son 49 dólares, no llega ni a... Este es mi canal, ustedes lo están viendo, sería la primera vez. Y a mí YouTube no me paga porque les voy a mostrar algo. Este sería el video que hice con más vistas que he tenido. Me paga 13 dólares. ¿Eh? Y en algunos no he monetizado nada, amigas. Este, para que vean... Son 67 Kabiu vistas, Kabiu's, y me pagan solamente 13 dólares, amigas. Eh, ayúdenme, no está nada mal, pero no es una cantidad que digamos, y ingresos estimados mensuales. son, Entonces, como ustedes pueden ver, voy a ir a mis videos. Ok, amigas, acá estoy. Este, hoy es viernes 20. Me fui al médico cuando llegué tarde el otro día. Y bueno, esto es lo que me dio la doctora. Entre otras cosas, amigas. Este, me diagnosticó overreactive bladder. No sé bien qué es. Después voy a explicarles, pero más o menos lo que entendí es que por aquí sale el pipí, pero esto está... En, en, así es una normal, normal, y así está la mía. Entonces, por eso que pierdo orín y liqueo y todos los problemas que tengo de continencia. También me dijo de... de bueno, tengo incontinencia urinaria, y me va a poner como este aparatito, un plástico, porque es estrés, urinar incontinence, entonces también me mandó, voy a tener que hacer pipí aquí y como medir y, y tengo un montón de, de pasos a seguir aquí, por ejemplo, en donde... Me lo puso en español, donde voy a tener que a diario comenzar a controlar el tiempo y todo. Qué tomo, qué, qué orino, qué cantidad. Ir anotando aquí para, para medir la orina, para, para tomar medidas. Pienso que para ajustar el aparatito, amigas. Yo me mandó esto, que ya me lo habían mandado, pero ahorita me lo mandó más complejo, ya con un... Con un, ay, ¿cómo se dice? Diagnóstico de accidentan también de la popó, amigas. Por los partos, tantos partos naturales. Como que me afectó y tengo incontinencia. Porque con mis dos niños, varones, me desgarré, amigas. Me dio instrucciones. Y les cuento que hoy me llegó mi, um, mi request para para... Um, ¿Cómo puedo mostrarles, amigas, sin mostrar información confidencial, amigas? Aquí me mandan y me pone, amigas, querida Tiffany. Eh, me trataron de contactar. Me mandaron la orden para un holter, amigas. A ver si tapo la... la aquí dice... El Instituto del Corazón. Y me dice... Tiffany... El Holter 48. Un monitor de 48 horas, amiga. ¿Eh? Ahí está, ahí. 48 horas Holter para el corazón. Así que bueno, amigas. Es todo lo que les cuento por ahora. Me mandaron eso. Eh, me operan el, el, el 26, el miércoles O voy a estar, amigas, mandándoles Me falta uno de estos papelitos para que está la muchacha este. Y bueno, tengo incontinencia eh, Voy a ver cómo volteo la cámara y, y nomás quería comentarles que no me he sentido muy bien me estoy yendo a la tienda. Mañana vamos a estar haciendo el en vivo con mi esposito que va a estar cocinando. Mañana les digo qué. Así que las espero. Compartan, comenten, suscríbanse y activen la campana. Ayúdenme, amigas, con sus donaciones. Compartiendo mi canal para que pueda pagar mis gastos médicos. Bueno, fuimos al programa HIT y fueron muy buenos. Nos van a apoyar mucho porque hoy, hoy me llegó mi aviso de corte de luz, amigas. Y, y debíamos... ¿Dónde está la, el recibo? Como tres meses y estaba muy estresada yo. Y, amigas, este con todo esto de mi operación ya saqué fecha. Este, para mi cirugía Y les digo que Ay, ¿dónde dejé? Ay, amigas, no sé dónde dejé el recibo Pero por aquí anda, aquí está A ver, no quiero mostrar información Confidencial, amiga, les voy a poner Ahí un poquito ah, ¿Dónde está? Ah, número de cuenta Aquí, amigas Miren, les muestro Aquí está la cantidad que debo Porque Para el 20 hoy el final notice me llegó, amigas, de mi gas, de mi luz. Entonces, estábamos un poco preocupados. Y bueno, fuimos a pedir ayuda. También, este, debo la renta. Debo la, todo, amigas. Y con los niños y mi enfermedad. Porque yo les cuento, el domingo tenemos nuestro... Amigas, el domingo tenemos nuestro... Ay, perdón, que las tengo así. Déjenme... Me pongo así. Es que estoy con mi... Ay, ¿cómo me puedo cubrir? Amigas, el domingo tenemos nuestras 50 preguntas sobre mí. Y les pido, por favor, ahí voy a estar respondiendo preguntas en el super chat. Para que tengan relevancia, tienen que donar, no importa la cantidad que sea. Si me ayudan a pagar mis biles, amigas, este que me van a cortar. No he estado grabando porque mi teléfono no tiene memoria. Si me ayudan a crecer mi canal, amigas, les estoy pidiendo su colaboración. Si les gusta mi contenido, este, activen la campana, suscríbanse, apóyenme, apoyen mi canal. Las quiero mucho. Las estamos viendo en el en vivo mañana con mi esposito. Y el domingo con las 50 preguntas sobre mí y, y, y voy a estar según pueda bajándole un videito cuando me internen el miércoles. Y no he podido, amigas, hacer vlogs porque ustedes saben que estoy malita y, y no tengo. Necesito una cámara, amigas, ayúdenme, por favor. Gracias, las quiero. Las veo. Muchas gracias. Amigas, discúlpenme la facha, pero vengo de la calle. Miren mi pelo, no hay para tinta, no hay para tinta. Tiempo de vacas flacas. Ahí dejé mis galletas, ahí que estaba comiendo. Amigas, este, les sigo contando y ya las voy despidiendo porque me tengo que ir a bañar. Um, este, bueno, eso es todo, les conté. Ya saben cuánto me paga YouTube, uh, ya ven que no es tanto. Yo creo que hasta me los gasté, porque entre la transferencia, que no me han transferido nada. Eh, realmente, um, se, como con transferencia y todo, no cobraré ni menos de 10 dólares, amiga. Las que tenían dudas, yo siempre transparente para ustedes, amigas. Eh, YouTube no me paga grandes cantidades, no crean, solo ayudicita. Y ayúdenme amigas, este, las espero, cumplí con el video lo mejor que pude, cuánto YouTube me paga, este, ya les conté más o menos qué, qué es lo que me está pasando y las espero para el en vivo, les agradezco el domingo en las 50 preguntas sobre mí, les voy a estar um, respondiendo algunas preguntas eh, recuerden que tengo activo el super chat se aceptan donaciones amigas estoy pasando un mal momento necesito una cámara nueva no he podido bajar blogs he estado viendo mis analytics y he visto que muchos de ustedes están disfrutando de mi contenido pero no están suscriptos ni, ni están dando like ni están activando la campana los que ya están suscriptos amigas necesito de su apoyo no me dejen en este momento difícil necesito que me ayuden las que quieren las tacitas siempre hay abajo en el, la cajita les dejo los links a mis redes sociales y les voy a estar pidiendo donaciones, voy a estar haciendo en vivos con el super chat activado voy a voy a para estar aceptando donaciones el sábado el domingo durante el super chat para poder eh, comprar los materiales para las que quieran comprarme los productos artesanales que, que voy a estar haciendo y por, siempre voy a bajar las fotos en mis redes sociales, amigas, tengo muchos proyectos pero necesito que me ayuden. Si quieren seguir teniendo más de mis videos, si estás disfrutando de mi contenido y las que quieren más blog, voy a hacer lo que ustedes me pidan. Voy a mostrar mi familia, pero por ahora me ha sido muy difícil porque estoy en un momento muy difícil. Así que suscríbanse, comenten, compartan, por favor, activen la campana. Donaciones, bienvenidas. Eh, los links están ahí. Um, en el super chat está activada la donación, averigüen y, y ayúdenme. Hagan viral esto, tengo problemas de salud, tengo problemas económicos, no he pagado la renta, amigas, me están cortando la luz, el agua, necesito de su apoyo para salir adelante, he tenido que dejar de trabajar. Por favor, acepto. Bienvenida a toda donación. Voy a estar abriéndome un P.O. Box para aquellas que me han preguntado, para que puedan enviarme sus cartitas. Lo que quieran es bienvenido. Gracias. Me hacen muy feliz. El, mar el miércoles me operan, amigas. Me duele mucho la cabeza hoy. No me siento bien. Yo las voy a ir... Tengo que ir informando. Me, me voy a ir a, a buscar el holter para mi corazón. Ya les mostré ahí. En este video, todo por lo que estoy pasando. Por favor, amigas, las quiero mucho. Necesito de su apoyo. Ayúdeme a levantar mi canal, que voy a estar aquí en la cama mucho tiempo por motivos de salud y voy a necesitar hacer mis tacitas, pero mi esposo está sin trabajo. Consiguió, pero muy poquito y va a ser para pagar algo de las deudas. Así que ayúdeme, por favor, a ayudar a mi esposito, apoyando mi canal haciéndolo viral, hablando de mí, pidiéndole a gente que se suscriba y active la campana y con donaciones, amiga. Las necesito. Necesito dinero para poder hacer las tacitas y mi negocio para poder ayudar a mi esposo. Las quiero mucho y pagar mis biles médicos también, amigas. A veces he estado sin grabar porque no he tenido para los medicamentos. Ustedes saben, me ha pasado en tres ocasiones. Eh, ahora ya saben que me hago pipí cuando me faltan. El control se me descontrola el cerebro. Ayúdenme, amigas. Gracias, yo sé que ustedes tienen un corazón muy grande y sé que vamos a salir adelante. Las quiero y, bueno, mañana las espero con un mejor blog de cocina. Está mi esposito este va a estar cocinando en el, super, en el en vivo va a haber super chat para las que quieran donar y ayudar a mi esposo a comprar las cosas para que les pueda hacer ricos platos los en vivo en, los, en el sábado y el, los domingos tenemos nuestro nuestra charla del té nuestro super mate en en el chat y está activado también la monetización Gracias por su apoyo, gracias a las que me han donado. Ellas saben quiénes son. Cuando ustedes quieran que las nombre, me dejan saber. Um, Tatiana, tengo tu premio, no me he olvidado. Déjame recuperar y siempre va a estar acá y te lo voy a enviar. En cuanto me ponga bien, ahí lo tengo guardado en mi oficina. Amiga, tenme fe, tenme paciencia. Las quiero, las dejo. Voy a tomar algo de agua porque tengo sed. Me voy a bañar y a dormir y las veo mañana. Cuídense mucho. Besitos.